¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a Formando Formadores, una nueva sección de videos de la profe de Paola. Self-Study es una disciplina de investigación entre los formadores de formadores para hacerse preguntas sobre sus formas de enseñanza y lo que surge en la cotidianidad de sus escenarios de formación. Se trata de un hábito autoiniciado orientado a la mejora que busca la retroalimentación de uno o varios amigos críticos y usa instrumentos de investigación cualitativa para producir un relato escrito en primera persona que divulgue las situaciones que son resultado de investigación. Algunos de los referentes de esta investigación sostienen que no existe un conocimiento básico claro, esencial para el trabajo de los formadores de maestras y maestros. Los formadores de maestros y maestras necesitan aprender que no es igual formar a un profesor que formar a profesionales de otras áreas constantemente realizan actividades de las cuales aprenden. Se han descrito como un grupo distintivo de docentes porque sus prácticas de enseñanza son significativamente diferentes de las de otros docentes de educación superior con respecto al uso de varios tipos de estrategias tradicionales y constructivistas. Son vistos como agentes transformadores de las reformas locales que responden a las demandas educativas y sociales y en este sentido, Sentido, es que los self-study de formación del profesorado pasan a ocupar un papel importante en la comprensión de las prácticas de formación. El self-study proporciona un enfoque efectivo para que los formadores de maestras y maestros exploren el porqué de sus rutinas en sus prácticas docentes diarias, colocando la investigación en el centro del aprendizaje y enseñando sobre la enseñanza. Para comprender las prácticas de investigación de los formadores de maestras y maestros que realizan investigaciones sobre su propia enseñanza, es importante introducir el concepto de aprendizaje de circuito simple y doble. El aprendizaje de circuito simple implica aprender a tomar acciones correctivas cuando una situación de práctica se desvía de las condiciones deseables. A su vez, el aprendizaje de doble circuito requiere aprender a preguntarse por qué las condiciones deseables se consideran deseables y si otras condiciones podrían mejorar la práctica. Chris Argidis describió estos dos tipos de aprendizaje de la siguiente manera. En pocas palabras, debido al hecho de que muchos profesionales casi siempre tienen éxito en lo que hacen, rara vez experimentan un fracaso, y debido a que rara vez fallan, nunca aprendieron a aprender del fracaso, por lo tanto, cada vez que sus estrategias de aprendizaje de un solo ciclo no funcionan, se ponen a la defensiva, excluyen las críticas y culpan a alguien o a todos excepto a ellos mismos. En resumen, su capacidad de aprender termina justo cuando más lo necesitan. Tom Russell y María Asunzao Flores, maestros e investigadores en Canadá y Portugal, se hicieron las siguientes preguntas. ¿Cómo ven los futuros maestros y maestras nuestras asignaturas en el contexto del programa en el que están matriculados? ¿Cómo ayudan nuestras asignaturas a desarrollar en los estudiantes sus visiones de enseñanza y aprendizaje? ¿Cómo ayuda a los maestros y futuros maestros a mejorar el aprendizaje de los estudiantes una herramienta como los boletos fuera de clase? Estos investigadores decidieron entonces iniciar un estudio para resolver estas preguntas y publicaron un artículo sobre la investigación que se llevó a cabo de forma colaborativa en Portugal y Canadá. Esta investigación tenía el objetivo de ilustrar las diversas formas de escuchar a los estudiantes y sus efectos positivos tanto en futuros maestros como en los formadores. Los investigadores partieron de la claridad de que quienes aprenden a enseñar están preocupados por su formación pedagógica y pueden hacer parte de la recopilación de datos para sintetizar lo nuevo en cuanto a cambio de hipótesis y nuevas prácticas pedagógicas. Tanto las instituciones como los estudiantes dieron su consentimiento para participar en esta investigación. Realizar un self-study exitoso de las prácticas de formación requiere estrategias de aprendizaje de doble circuito que cuestionen no solo cuál es mi práctica, sino también qué suposiciones sobre la enseñanza y el aprendizaje subyacen a mis prácticas. ¿Será que otras prácticas pueden mejorar el aprendizaje de mis estudiantes, futuros maestros? Los investigadores partieron de las siguientes suposiciones que tienen como formadores de maestras y maestros. 1. La práctica reflexiva puede y debe enseñarse. Requiere escuchar a cada individuo como un ser único sobre lo que aprendió del aprendizaje a través de la observación cuando era estudiante. 2. Aprender a enseñar es un proceso personal y reflexivo. Es esencial darle a los futuros maestros voz y espacio para desafiar y cambiar sus creencias y experiencias. 3. Las actividades basadas en la indagación y la reflexión son elementos centrales en el proceso de aprender a enseñar. 4. Modelar un aprendizaje productivo puede contribuir a desarrollar la identidad profesional. 5. Proporcionar a los estudiantes, futuros maestras y maestros, oportunidades para reflexionar sobre los aspectos visibles e invisibles de la experiencia pedagógica, porque aprender a enseñar implica el dominio de aspectos prácticos y más técnicos y también la construcción de conocimiento y significado en un diálogo continuo y cuestionador con la práctica. La variedad de métodos para recopilar los datos a lo largo de un semestre para esta investigación incluyó boletos fuera de clase, Preguntas sobre el punto de vista de los estudiantes acerca de los temas abordados en relación con otros temas en el mismo curso, narraciones escritas, feedback de un amigo crítico, discusión sobre lo que aprendieron en una clase determinada, el análisis de su aprendizaje durante el semestre y sus visiones y experiencias en el proceso de convertirse en maestras y maestros. Con los boletos fuera de clase. Pidieron a los estudiantes que de manera anónima escribieran su respuesta a dos preguntas. ¿Cuál fue la idea más importante que te quedó de la clase de hoy? ¿Qué tema te gustaría entender mejor? Con estas preguntas, la atención se centra en lo que los estudiantes, futuros maestros y maestras, están aprendiendo clase por clase, y así se evita la idea de que lo que el formador enseñó fue exactamente lo que se aprendió. ¿Qué aprendemos con el Self Study sobre nuestras prácticas de formación? Al final de la investigación, los profesores resumieron los cambios que han realizado en sus prácticas e ideas acerca de cómo se debe enseñar a futuros maestros. Los boletos fuera de clase se usaron para obtener información de los estudiantes al final de cada una de las clases de los investigadores. Se enfocaron en preguntas, comentarios sobre las actividades de la clase, reflexiones sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes, el contenido y los temas cubiertos en las clases al cuestionar sus creencias. Al final encontraron que los estudiantes no estaban aprendiendo lo que se esperaba que aprendieran. Se puede suponer fácilmente que los futuros maestros y maestras actuando individualmente hacen estas comparaciones e integran las diferentes materias en un todo coherente desde el punto de vista del trabajo del maestro. Así que cuando se les preguntó acerca de lo que identificaban en esta clase en relación con las demás clases del programa, los investigadores desafiaron esta suposición en sus propias prácticas y descubrieron que los estudiantes se benefician considerablemente de la oportunidad de discutir estas comparaciones en el aula, ya que habrá opiniones diferentes. Al parecer, la enseñanza es la única profesión en la que aquellos que desean ingresar tienen miles de horas de experiencia observando lo que hacen los maestros, pero nunca han tenido la oportunidad de preguntar o pensar sobre su trabajo. Dan Lorty era conocido por caracterizar este trasfondo experiencia como aprendizaje por observación. El mismo autor resumió los efectos negativos de este aprendizaje inusual e involuntario de la siguiente manera. Es poco probable que muchos estudiantes aprendan a ver la enseñanza como un medio para un fin o que tomen una postura analítica al respecto. Indudablemente, los estudiantes están impresionados por ciertas acciones de los maestros y no por otras, pero no se puede esperar que vean las diferencias desde un punto de vista educativo o explicativo. Lo que los estudiantes aprenden sobre la enseñanza, por lo tanto, es intuitivo e imitativo, más que explícito o analítico. Se basa en personalidades individuales y no en principios pedagógicos. Es probable que los self-study nos lleven a abandonar la suposición de que hay una manera correcta de enseñar que todos los futuros maestros y maestras deben aprender. Los estudiantes, futuras maestras y futuros maestros aprenden de muchos formadores diferentes y aprenden no solo lo que les enseñan, sino también cómo les enseñan. Las discusiones sobre una clase propia en relación con las demás asignaturas del programa brindan oportunidades importantes para ser explícitos y analíticos sobre los principios de la pedagogía. En esta investigación, casi todos los estudiantes estaban impresionados de que su maestro estuviera modelando lo que se esperaba de ellos en sus experiencias de pasantía y los primeros años de enseñanza. Además, contando con su autorización y con la autorización de la institución también. Por lo tanto, es importante considerar cuidadosamente nuestras suposiciones sobre cómo responderán los estudiantes a movimientos pedagógicos específicos. Los self-study ofrecen valiosas posibilidades para crear oportunidades y ampliar la comprensión de la enseñanza como algo puramente técnico e incluir perspectivas y experiencias sobre la naturaleza dinámica, problemática, compleja y sofisticada de la práctica. Los conceptos de voz pedagógica y aprendizaje productivo tienen implicaciones importantes para los formadores de maestros y maestras interesados en analizar sus prácticas para mejorar la formación docente desde adentro. Al hacer un estudio como este, se tiene la oportunidad de familiarizar a los futuros maestros con el aprendizaje de doble circuito, compartiendo con ellos los esfuerzos para identificar nuestras suposiciones y las formas en que han evolucionado, ya que el Self-Study nos permite aprender de nosotros mismos y de nuestra experiencia como formadores. Investigar nuestra propia práctica empieza con dudas e incertidumbres sobre hacia dónde nos llevaría la investigación, pero luego, con los resultados seguramente será más fácil entusiasmarse con el valor del autoaprendizaje, tanto para los investigadores como para sus estudiantes. Tal vez esta investigación pueda alentar a otras y otros formadores de maestras y maestros a tomar riesgos similares para explorar el aprendizaje de doble circuito, identificar supuestos sobre cómo las personas aprenden a enseñar y luego desarrollar nuevas prácticas de enseñanza que se verifican escuchando atentamente las respuestas de los estudiantes. Gracias por estar en Formando Formadores, un producto de la profe de Paola.